Muy buenas noches, mis queridos amigos, qué gusto saludarles, es un gozo poder compartir con ustedes esta noche nuevamente en este programa que hoy, eh, sábado de noche, nuevamente volvemos con, lo, con el programa de reflexiones de la Biblia, que siempre hemos tenido durante la semana, hoy lo tendremos de sábado a viernes, todas las noches a las 7 de la noche, pues siempre es una alegría poder compartir esto. ¿Te has preguntado alguna vez si hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Alguna vez te has dado cuenta que algunas cosas que para ti te parecían posibles por algunas circunstancias se volvieron imposibles? No sé si alguna vez has querido hacer algo y tú crees que Dios ya no lo puede detener o de repente te parecía que ya no había alternativa y le pides a Dios y Dios abre la oportunidad. Te voy a contar una experiencia que tuve alguna vez cuando yo era muy joven. Tenía solamente 19 años, quería irme de la casa a otro país, quería experimentar otras cosas en, en otro mundo, en otra nación. Tenía planeado viajar a la Argentina. Y por supuesto, entre mis planes estaba seguir estudiando en otro país. Hice todas las los trámites, las cosas que yo personalmente quise hacer para poder eh, determinar que yo quería ir al lugar donde yo quería. Finalmente lo logré, conseguí todos los trámites, busqué la manera de financiar todo mi viaje y mis proyectos. Parecía que todo iba muy bien, que todo parecía que era la voluntad de Dios de que las cosas se dieran tal como yo lo había planeado. Y pues, un día decidí ir a la casa de mis padres a despedirme porque me iba por cerca de cuatro años fuera de la casa. Sin embargo, en mi mente, en la seguridad humana que uno a veces construye por uno mismo o por sí mismo, cree que las cosas que tiene en su mano, todas son posibles. Y bueno, una las hace y cree que, Nadie más lo puede detener. Fue en esa ocasión que yo recuerdo que mi mamá me dijo, ¿y si no viajas? Yo le dije, todo está listo, todo está hecho. Ya no hay nada que decir, me voy de la casa. Mi mamá estaba muy triste porque soy el único varón en casa. Y ella, por supuesto, una mujer de fe, una mujer de oración, Moró por mí para que me vaya bien. Pero la respuesta que yo le di a ella fue una respuesta desafiante. Fue una respuesta que no estaba de acuerdo con los cánones de un hijo de Dios, de uno que haya crecido en las enseñanzas de Dios. Yo le dije, todo está hecho de tal modo que ni Dios me puede detener. Y ustedes saben que cuando tú desafías a Dios, Dios hace las cosas que para ti te parecen imposibles, las hace posibles. Era un día martes, recuerdo que llegué a casa, el miércoles hicimos una pequeña reunión en casa. y El jueves, el día de mi viaje, mi papá enfermó de una enfermedad terrible que lo mantuvo casi 34 años postrado y que nunca pudo recuperarse totalmente nunca pude viajar nunca nunca pude viajar al lugar donde según yo tenía planeado y que según yo dios nunca me podría detener así como a veces nosotros creemos que tenemos el poder de todo lo que nosotros queremos también dios tiene un plan un proyecto su voluntad a veces hay cosas que nosotros no queremos, pero cuando descubrimos y le pedimos a Dios, Dios sí quiere. O cuando nosotros miramos algo y que nos parece imposible de hacer y por eso no lo queremos hacer, Dios tiene el control de todas las cosas. Él hace posible o hace imposible las intenciones del ser humano. En esta noche yo quiero como que rememorar un poco o comentar un poco acerca de lo que va a pasar en mi país. Mañana es un día crucial para nuestro país. Los que hemos estado en permanente comunicación quizás usted me está viendo en este momento en el Facebook Live, los que hemos estado en permanente publicaciones a favor de la libertad y en contra de aquello que nos reprime, sabemos muy bien que no es fácil vivir en un país donde las libertades son restringidas. De repente yo quiero la libertad. De repente yo quiero la fácil manera de vivir. Posiblemente yo quiero que las cosas se den como me parece a mí, que es lo que necesita mi país en este tiempo. Sin embargo, de repente Dios no quiere eso. De repente Dios quiere llamar la atención, quiere darnos un poco de represión reprensión, llamarnos un poquito a la reflexión, para valorar las cosas positivas que hemos tenido. Por ejemplo, en ocasión de la pandemia, muchos de nosotros hemos valorado cosas que antes no valorábamos. El tiempo, las buenas relaciones, estar con la familia, eh, aprender a comunicarnos más adecuadamente, aprender a ser tolerantes, porque vivimos muchas horas juntos en casa, papá, mamá, hijos, todos estamos de alguna manera desde la casa, trabajando, produciendo, haciendo nuestras actividades, que normalmente antes las hacíamos de manera dispersa, o dispersados, o distanciados. De repente, para algunos de nosotros que defendemos la libertad, Dios quiere quitarnos la libertad. Porque tiene de repente algún proyecto para nuestras vidas. De repente tiene algún plan que quiere hacernos conocer, que quiere enseñarnos o mostrarnos una lección de la cual debemos aprender alguna enseñanza. O viceversa. Seguramente muchas personas querrán que los gobiernos se conviertan en controladores de aquellos que supuestamente abusan del, del mercado, que abusan de los privilegios y que de alguna manera no valoran. Entonces, este, ellos quieren un sistema de control para evitar los programas que no les gustan en la televisión, que supuestamente son la culpa de los demás. Está bien, cada uno tiene su, su oportunidad para poder opinar. Pero Dios dice no. Lo que parece posible en este momento, yo no lo voy a permitir. Puede que Dios quiera que nosotros sigamos teniendo libertad, porque en la libertad también podemos valorar otras cosas. Pero sea cualquiera de las posiciones que nuestro país tome el día de mañana, mañana por la noche, sabremos más o menos cuál es la tendencia o las decisiones que han tomado los ciudadanos peruanos. También sucede en México esta misma elección, una elección parecida cualquiera que sea nuestra responsabilidad, de tomar una determinación respecto a algún tema o algún asunto referente a nuestra condición política y social de nuestro país, acerca de la condición económica y social de nuestro país. Creo que aquí tenemos que tomar conciencia el Dios, de que el Dios del imposible tiene un plan, un proyecto para nosotros. La pregunta es, si Dios determina un curso de acción o un tipo de acción o un tipo de comunidad que puede ser buena para nosotros o adversa para nosotros. Aquí la pregunta es, ¿qué actitud yo voy a tomar después de que eso suceda? cuál va a ser mi reacción, cuál va a ser mi pensamiento para conducirme dentro de una condición de la que yo quería o de la que yo no quería. Entonces aquí viene la posición en la que nosotros deberíamos terminar y concluir. Aún no lo he dicho antes, pero lo digo ahora porque creo que es pertinente ya ha llegado el tiempo, que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Si bien es cierto, nosotros tenemos la potestad de poder elegir, decidir. Dios que dirige los destinos de la vida humana. El Dios de lo imposible puede hacer posible que aún en represión o en libertad nosotros podamos aprender a valorar la vida, a valorar las oportunidades. Dios está siempre mostrándonos oportunidades para vivir una vida mejor, pero en relación con Él, no solo en relación con las cosas de este mundo. Dios que conoce nuestro corazón y sabe nuestras intenciones, Él sabe que queremos el bien en nuestro intermedio, en nuestra comunidad. Pero si él determina otra cosa, que no necesariamente sea la manera como yo quiero, ni como tú quieres, él te pregunta cuál va a ser tu reacción respecto a aquello que tú crees que es imposible se dé en tu comunidad, en tu vida diaria y cuál va a ser la manera como tú vas a afrontar una situación de este tipo. Las informaciones que se presentan en el mundo hoy es que vamos hacia el caos. Muchos hermanos y amigos me han escrito y me han dicho, pero tú sabes que el mundo va hacia el caos y tú quieres libertad. Yo le dije, sí, claro, porque el ser humano está hecho para defender la libertad. Pero ¿qué quiere Dios? Lo que quiera Dios lo sabemos mañana. La pregunta es, ¿cómo tú y yo Reaccionaremos ante aquellas cosas que Dios hace posible para que nosotros podamos vivir dentro de esas condiciones que Él hará posible el día de mañana. Las circunstancias que vivimos son circunstancias difíciles. Son momentos difíciles para la familia, para el hogar, para la familia la sostenibilidad económica para nuestros hijos. Yo tengo hijos, padres, nietos. Me pongo a pensar qué será de su futuro, de sus proyectos. No me preocupa porque sé que como padre hemos cumplido nuestra labor con nuestros hijos y ellos cumplirán su labor también con sus propios hijos. Pero aún así, Deje en nuestro corazón esa añoranza de vivir una vida buena, una vida sosegada, una comunidad agradable. Pero si Dios determina algo diferente y las circunstancias son adversas, la dependencia de la voluntad de Dios hará posible que nuestras vidas aquí no sean vidas sin sentido sino que tengan la ayuda de la mano poderosa del Dios de lo imposible. En el capítulo 18 del libro de San Lucas, hay un párrafo en la Biblia refiriéndose al joven que rechazó la oportunidad de seguir a Jesús y ser su discípulo, el joven rico, así es conocido en la Escritura. Jesús le ofreció una oportunidad y él la rechazó. Decidió asirse de las riquezas y no buscar el reino de Dios. Y cuando vieron los discípulos que él rechazó la oportunidad que Dios le había dado a través de Jesús, entonces los discípulos le dijeron, Señor, ¿será? Si él que ha estudiado la Biblia, que ha guardado los mandamientos, que ha sido un hombre fiel, casi un fariseo confeso, un ideal de hijo de Dios, no entiende la salvación. ¿Hay algo posible que tú puedas hacer para que el hombre pueda entender tu salvación, tu plan? Y Jesús le responde, lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Hay un temor en nuestra comunidad ahora. Los bancos pusieron protección en todos los vidrios. Los centros comerciales han cerrado porque posiblemente por la, el antagonismo que hay en mi comunidad aquí en Perú. Posiblemente tengamos desmanes mañana, pasado y todos los siguientes días. Y estamos algunos temerosos de lo que puede pasar. Y la pregunta que yo te hago es, ¿aún en incertidumbre hay algo imposible para Dios? Si Dios permite algo es porque Él tiene algo por, para nosotros, por enseñarnos. Si Él permite algo es porque Él quiere mostrarnos su voluntad quiere hacernos entender qué es lo que Él está planeando para nosotros. Así que esta noche va mi mensaje para los peruanos y mexicanos que tienen esta noche que elegir a un gobernante o a sus co de sus países, que entendamos que hay un principio divino para nosotros, que Dios nos lo dio, que todo lo que sea imposible para nosotros, Dios nos lo hace posible. Y si hay alguna cosa que sucede que no está debajo de nuestra voluntad, que no va acorde con nuestra, nuestros proyectos, cuando suceda eso, lo importante es poner nuestra mirada en el Dios de lo imposible, para que Él haga las cosas que, nosotros, que a nosotros nos hará bien y a nuestros hijos. Que Dios bendiga su palabra esta noche, que Dios nos ayude a poder, con su ayuda, individualmente, y me refiero a la ayuda que tú le vas a pedir, no a la ayuda que él lo va a hacer porque él tiene la, la voluntad de hacerlo, sino porque tú le vas a pedir que tú puedas también, cuando no recibas o cuando recibas lo que pediste, puedas aprender a confiar y a asirte de la mano del Dios de lo imposible. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Y ojalá que cada uno de ustedes y yo podamos confiar que todo lo que sucede en este mundo solamente es pasajero. Que pronto viene Jesús para instaurar su reino eterno. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Porque eres el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer lo contrario a lo que los hombres quieren hacer, o puedes favorecer a los hombres de lo que quieren hacer también. Y Cualquiera sea el camino que tú hayas decidido para nuestro país o nuestros países, queremos pedirte que nos ayudes y nos des la sabiduría necesaria para poder elegir, aún en tiempos difíciles o en tiempos de bonanza, siempre depender de tu mano poderosa, porque tú eres el Dios de lo imposible. Ponemos en tus manos la voluntad de nuestros pueblos para que tú puedas guiar a cada uno conforme a tu voluntad, conforme a tu sapiencia, conforme a tu omnisapiencia respecto del presente y del futuro, porque tú sabes qué es lo que mejor y más nos conviene a nosotros. Ponemos en tus brazos de amor nuestra voluntad Ponemos en tus brazos de amor nuestras vidas. Te rogamos que tú protejas nuestras familias en los días siguientes y no permitas que nadie sufra si eso es tu voluntad. Entendiendo que solo tú puedes hacer las cosas mejor que nosotros, nos encomendamos en tus brazos de amor por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón bendición para cada uno de ustedes, a los hermanos mexicanos que nos siguen en las redes, a nuestros hermanos peruanos que tienen elecciones el día de mañana, que la voluntad de Dios esté en vuestra mano y en vuestro corazón y que elijamos conforme a nuestra convicción y que Dios nos bendiga a todos. Este es el programa de todos los días, reflexiones de la Biblia, con Boris Darman, un servidor. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.